Bueno, pues, como comentaba, pasamos a, a debatir ese voto particular que presentó el Grupo de Izquierda Unida y, por lo tanto, tiene la palabra, en este caso, la señora Guzmán para, para hacer la lectura de, de este voto particular. Muchas gracias. Eh, bueno, como nosotros nuestro eh, plan alternativo de vivienda, que no es absolutamente eh, contrario, tiene cosas en común y otras cosas que no entre otras cosas, defendemos un pueblo centralizado, pues quiero empezar eh, diciéndole al señor Ral que nada en contra de las urbanizaciones, sí de que Coín siga creciendo de forma descentralizada, a partir de lo que ya hay, porque no queremos un pueblo y un casco antiguo deshabitado y abandonado, simplemente. Ni tampoco queremos que siga aumentando las construcciones allí donde lleva los servicios mucho más caro para las arcas públicas. Con respecto a la eh, duda sobre el que se presente otro voto particular y sobre las piedras en el camino, explicarle, no sé si llegara a entenderlo, que un voto particular es un mecanismo democrático que se contempla en el funcionamiento de eh, la, la actividad municipal y que consiste en que un grupo político no solo vota en contra de lo que plantea un equipo de gobierno sin plantear alternativas, sino que se trabaja una, un, una propuesta alternativa para presentarla y que, si sale adelante, pues estaría dispuesto a trabajar junto con el equipo de gobierno. Es decir, que no sé cómo usted puede decir que plantear, trabajarse una propuesta alternativa, porque pensamos que efectivamente es importante que COIN tenga un plan de vivienda es poner piedra en el camino al equipo de gobierno. Dicho esto, eh, nosotros nuestro plan de vivienda, el que planteamos, se basa en eh, la normativa que, que en, dije anteriormente con respecto a los objetivos principales que tiene que tener un plan de vivienda, de facilitar el acceso a la vivienda, de incentivar la rehabilitación y de eh, facilitar el cambio hacia un modelo de ciudad sostenible, y proponemos un plan de vivienda que se basa en esos fines y, por tanto, su objetivo sería facilitar la vivienda de alquiler, rehabilitar antes que llevar a cabo nuevas construcciones, apoyar y defender desde las instancias municipales la instancia municipal dación en pago en los casos de desahucio, establecer como norma dedicar la totalidad de suelo municipal destinado a vivienda bajo la forma de vivienda de protección oficial, la cual se otorgaría exclusivamente en régimen de alquiler, introducir en las viviendas de promoción pública criterios bioclimáticos, primar las viviendas colectivas sobre viviendas unifamiliares, doble fachada de dirección norte-sur, empleo de materiales aislantes, sistemas de captación solar pasiva, tecnología eficiente en sistemas de calefacción y refrigeración y sistemas economizadores de agua, reserva de un porcentaje de vivienda pública para mujeres con cargas familiares no compartidas, mujeres víctimas de violencia de género con escasos recursos económicos, personas mayores con pocos recursos económicos y, en general, para personas en riesgo de exclusión social. Y, como último objetivo, garantizar el derecho a una vivienda con las condiciones adecuadas. Por eso, nosotros el plan que, que planteamos y lo que proponemos eh, al Pleno su aprobación es que se elabore por parte de los técnicos municipales un plan de vivienda, que, en primer lugar, que parta de un diagnóstico real, es decir, en ese partir de cero, porque no tenemos un diagnóstico real en el anterior, y actualizado de la situación de COIN. Que tenga en cuenta todas las situaciones que no permiten que se materialice el derecho a la vivienda, incluida las personas jóvenes que no pueden acceder a una vivienda y que incluya entre sus actuaciones… Crear una oficina de vivienda para acercar a la ciudadanía la información. Facilitar una vivienda a personas y familias con riesgo de desahucio y eximir del pago de la plusvalía en estos casos. Ayudas para potenciar el régimen de alquiler. Garantizar la adecuación de la vivienda a las necesidades de la unidad familiar con ayuda para las adaptaciones necesarias. Ampliar el parque público de viviendas en régimen de alquiler promocionar viviendas tuteladas para personas con diversidad funcional y viviendas para mujeres víctimas de violencia de género, prevenir o eliminar los asentamientos chabolistas o similares de los que sí tenemos en Coín. eliminación de la concentración de viviendas en condiciones de infravivienda a través del control exhaustivo en barriadas marginales del pueblo. Promover la rehabilitación de viviendas, reglamento de conservación de viviendas, rehabilitación municipal a cargo de impuestos a las personas propietarias, permutas por otros locales municipales. Incentivar la rehabilitación energética de las viviendas. Elaborar un censo de las viviendas desocupadas y con necesidad de rehabilitar, con las que se constituya un área de oportunidad, facilitando y promoviendo los proyectos urbanísticos en ese sector antes que en sectores sin urbanizar e impuestos a la vivienda desocupada. Todo esto son eh, las medidas que, según nosotros, debería de contemplar ese plan de vivienda alternativa. Muy bien, ¿alguna intervención por parte del señor Pir? Um, a ver, señor Guzmán, a, ver, a lo mejor tenemos este malentendido porque a lo mejor vemos la política o las, las actuaciones de una manera un poco diferente. Como yo, en primer lugar, yo no creo que los partidos políticos tienen que tener el punto de vista es que solamente vale lo mío y lo tuyo no, y al revés. Yo creo que lo que deberíamos hacer es, si ustedes realmente… mira, fíjense en su, en, su, en su propuesta, yo no la veo mal, ¿vale? Y de hecho no la voy a votar en contra, yo me voy a abstener en este caso. Pero a mí me parece más coherente que si un partido, sea el PP, sea el PSOE, que se nosotros, presente un plan… Ustedes aporten una serie de sugerencias y no solamente digan, mire, este no, pero el nuestro sí. Entonces, es que lo pone muy difícil para cualquier partido el ponerse de acuerdo con ustedes. Y lo, y lo que usted dice al respecto de que usted está en contra de que se siga creciendo en el extra radio, mire, es que vamos a ver, usted sabe perfectamente que Coim tiene los metros de construcción agotados. Ya no se puede eh, calificar ningún suelo... Ni fuera, ni dentro, ni al lado, ni encima, ni abajo de COIN como suelo urbanizable en estos momentos. Porque estamos por los, por el suelo de, de urbanizable, los metros cuadrados que tiene a su disponibilidad en COIN, está agotado. ¿eh? Y al respecto de las arcas públicas, por pues, bueno, favor con el debido respeto no me, no, no, no me dé risa. Digamos es que las arcas públicas, no les las, las urbanizaciones, a las arcas públicas no les cuestan. Aportan y aportan mucho. Aportan mucho porque aportan y no reciben nada o casi nada, casi nada a cambio. ¿Usted por qué cree que Mijas es tan rico? Mijas es tan rico, porque tiene un montón de organizaciones que aportan a las arcas públicas del Ayuntamiento de Mijas. Así que por favor, sea, diga, sea, manténgase a la, la realidad y sabe que perfectamente que lo que acaba de decir usted es mentira. Eh, independientemente que. Independientemente de todo esto. Obviamente el casco antiguo, el casco antiguo, es decir, fíjese si no hubiesen las organizaciones, pues mire, hay. El, Coín, claro que hay que reactivar el casco antiguo, pero a día de hoy el casco, el casco antiguo, y el casco histórico de Coín, pues no tiene las condiciones, las condiciones para que haya un asentamiento de la ciudadanía. Por eso, por eso yo creo que esto es importante, ¿eh? el, el, el, el tomar estas, estas medidas para reactivar lo que es nuestro nuestro municipio y nuestro casco histórico. Pero que solamente yo le quería con, responder por alusión. Gracias. Sí, señor Arjona. Bueno, pues eh, en, el, en el voto particular que presenta eh, Izquierda, Izquierda Unida, vemos que de, de los puntos que, que expone, al, nosotros consideramos que muchos de ellos o algunos de ellos están ya incluidos en, en el plan. Es decir, eh, y después aporta otros, otras, otros o, realiza otras pro, propuestas que a lo mejor no están específicamente en el plan y las vemos bien. Entonces, nosotros tampoco podemos votar a favor de, de esto, sino pensamos que lo que habría que hacer es aportar la, may la mayor parte de ideas y hacer el mejor plan para la ciudad de Queen. Ya está. Es que yo creo que ese es el objetivo, porque si aquí, eh, como ya he dicho en varias o ocasiones, escuchar a los demás es enriquece. Entonces, eh, yo creo que se puede hacer un plan que recoja... ...las ideas buenas de, de, de cada uno... ...pero ya no solamente de los políticos me refiero... ...ni de del de, de la, de la, de, de equipo de gobierno y oposición... ...sino de colectivos, etcétera... ...y yo creo que ese sería el mejor plan pa, para COIN... Que, ...que por supuesto siempre va a haber alguno que no, que no, que no esté de acuerdo... Pues ...eso está claro, ¿no? Eso estamos ya acostumbrados a verlo, ¿no? Pero por lo menos que fa, que, que favorezca a la, a la mayor parte de, de la población... Por tanto, nuestro voto en este punto va a ser la, la abstención. Muy bien, muchas gracias. Señor Rojas, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues nosotros vemos que dentro de este voto particular hay ciertas medidas en las que estamos evidentemente de acuerdo, que como bien han manifestado otros portavoces, también coinciden pues, con, el, con, el, con el plan. Y en entre, dentro de esas medidas que son esenciales, pues bueno, esa creación de esa oficina de, de vivienda, la, fomentar la rehabilitación antes que nuevas construcciones, la introducción de los criterios bioclimáticos o el reservar ese porcentaje de vivienda pública para mujeres con carga, víctimas de violencia de género, personas con pocos recursos, personas mayores. Evidentemente, con todo ello estamos completamente de acuerdo. Hay otras medidas que entendemos que deberían ser matizadas. Por ejemplo, cuando manifiesta que dedicar la totalidad del suelo municipal a vivienda exclusivamente en régimen de alquiler, pues evidentemente también hay que eh, eh, conocer cuál es la preferencia de los vecinos y vecinas del municipio de Coña antes que manifestar o eh, establecer que exclusivamente sea en régimen de alquiler, porque por ejemplo en el plan que acabamos de, que acabamos de tratar, eh, en ese plan de participación ciudadana eh, se manifiesta que un 70 y... 76% de, de, de las personas a las que se preguntan preferir, o prefieren el régimen de, de propiedad. Por tanto, nosotros también, cuando establecemos un plan, debemos ser conscientes de cuál es la realidad y cuál es la, eh, la inquietud o la sensibilidad de los vecinos y vecinas del municipio de Coim. Otra, otro tema que, que, bueno, aquí no se llega más allá y, y que, de, que entiendo que debería explicarse antes que adoptarse, por ejemplo, lo, el tema del impuesto a las viviendas desocupadas… Mmm, ¿En qué, ¿En qué circunstancias? puesto que dentro de viviendas desocupadas eh, podemos encontrar muchas mucha, mucha, mucha circunstancias distintas. Se me viene a la cabeza el simple ejemplo pues, de la vivienda de los abuelos, una vez que han fallecido, que hay muchas familias que conservan esa vivienda, que está desocupada, eh, con la pretensión, pues, por ejemplo, cuando los hijos se puedan usar esa vivienda, ¿es una vivienda desocupada? ¿Hay que plantear impuestos de vivienda? Yo entiendo que No. Mm. Creo que todas estas circunstancias deben ser también deben ser matizadas y, bueno, a ver si ahora la portavoz de Izquierda Unida pues no lo, puede, no lo puede aclarar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo voy a empezar por, el, por lo que va a votar el, el equipo de gobierno y es que vamos a, a votar en contra. Pero vamos a votar en contra por una sencilla razón. Primero, porque lo que se solicita eh, a través de este voto particular es hacer un nuevo plan de vivienda por los servicios... Eh, técnico del ayuntamiento, cosa que entendemos que no es necesario en absoluto. En segundo lugar, la mayoría de los puntos, sino, por no decir todos los puntos que se solicitan o, o que se plantean por parte de este voto particular, vienen recogidos de alguna u otra manera, de una manera más extensa más escueta, en el Plan Municipal de Vivienda que acabamos de aprobar en el punto anterior. Por ejemplo, crear una oficina de vivienda para acceder a la ciudadanía la información, ya está incluida en el Plan Municipal de Vivienda. Ayudas para potenciar el régimen de alquiler, también. Garantizar la adecuación de la vivienda a la necesidad de la unidad familiar con ayuda a las adaptaciones necesarias, también está incluido en el Plan Municipal de Vivienda. Ampliar el parque público de vivienda en régimen de alquiler, también está incluido. Prevenir y eliminar los asentamientos o similares, eliminación de la concentración de vivienda en condiciones de infravivienda a través del control exhaustivo en barriadas marginales del pueblo, también está incluido. Promover la rehabilitación de vivienda, elaborar el censo de vivienda desocupada y con necesidad para rehabilitar, es decir, todo esto está incluido en el documento que acabamos de, de, de, de aprobar en el punto anterior. Yo lo que veo es que eh, ustedes, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, no ha querido llegar a ningún tipo de acuerdo. No sé si por estrategia política o, u otra estrategia, no lo sé. Pero realmente eh, podrían perfectamente haber aportado algún cambio al Plan Municipal de Vivienda que hemos aprobado. Porque realmente lo que solicitan ustedes, perfectamente se podía incorporar ese plan municipal de vivienda, aunque, como digo, la mayoría, por no decir todo, ya está incluido de una manera más explícita o menos explícita, y por lo tanto este voto particular es algo que del equipo de gobierno no entendemos. Por último, también eh, en referencia al bueno, penalizar o eh, el tema de vivir en el extrarradio, nosotros totalmente, estamos totalmente en desacuerdo. Se puede vivir en el centro, se puede vivir en el radios se puede vivir en el campo, como viven muchas personas en nuestro municipio, y no por ello hay que criminalizarla Evidentemente, como se dice el señor Piz, los, que, los vecinos de Coín que viven en urbanizaciones, pagan sus impuestos, pagan incluso más que, que el resto de los ciudadanos de, de, que viven en el centro, puesto que, evidentemente, eh, ya a nivel de impuestos, pues tienen esa penalización, puesto que de alguna forma tienen que compensar al municipio por vivir en ese extrarradio y, de hecho, en su mayoría se tienen que constituir en entidades urbanísticas de conservación y se pagan muchos de los servicios básicos, porque así dice la ley, pero se nos quita que haya que penalizar a, eso, a, eso, a esos vecinos, todo lo contrario. Si hay una urbanización que cumple con todos los parámetros medioambientales y, evidentemente, después pagan sus impuestos. ¿Por qué no va a vivir la gente en el radio? Igual que hay muchas personas en Coín que viven en el campo. Eso es algo que nosotros debemos defender. Tenemos que defenderle la libertad, la libertad para elegir el sitio donde uno quiere vivir. Y creo que eso es algo que es fundamental. Eso no quita que, como he dicho anteriormente, el problema de la vivienda en el centro, sobre todo viviendas que están mal en el centro, es algo... Eh, que tenemos que tener en consideración, que tenemos que atajarlo cuanto antes y sobre todo para poner todo ese parque de vivienda que está en mal estado en el mercado y que hay una repoblación eh, en el centro del municipio y que eso va a beneficiar a todos a nivel social, a nivel económico y, como no, a nivel estético y también, por último, incluso también a nivel turístico. ¿no? Así que nosotros vamos a estar en contra precisamente por eso, porque este plan municipal de vivienda realmente no nos aporta nada que no podamos arreglar eh, o podamos mejorar a través de nuestro plan municipal de vivienda, que ya tenemos aprobado y, por lo tanto, eh, nuestro voto va, va a ser en contra. Señora Agumán. Sí. Bueno, si este plan de vivienda no aportase absolutamente nada y fuese exactamente igual que el plan de vivienda que traen ustedes, no tendrían ningún problema en votarlo a favor, puesto que sería el mismo plan de vivienda. Si no lo pueden votar a favor es porque eh, trae muchas otras propuestas con las que ustedes no están de acuerdo y por eso es por lo que tienen que votar en contra. Hablan de estrategia política. Muy bien, pues acepto, aceptamos el reto. Si lo que tiene nuestro plan son cosas que también se podrían haber incluido en el plan del equipo de gobierno, vamos a cambiar la propuesta y vamos a hacer una unión y vamos a aceptar un plan en el que tenga... Todas las propuestas del equipo de gobierno y todas las nuestras. Y nosotros nos quitamos el mérito que sea un plan propuesto por el equipo de gobierno. Si era una estrategia política, me parece mucho más estrategia política que esto sea un plan presentado por Izquierda Unida desde enero, porque iba a venir en pleno de enero. Entonces, si consideraban desde el equipo de gobierno que se podía haber hecho una unión con los dos planes y que podían admitir todos los puntos que presentaba Izquierda Unida, porque no lo plantearon en un debate en una comisión informativa. Nos hubiésemos puesto de acuerdo y viene como punto del equipo de gobierno. Si nosotros no queremos tener mérito de un plan de vivienda, que lo tiene que hacer un equipo de gobierno? Hubiese venido como propuesta del equipo de gobierno con eh, todos los eh, puntos que propone Izquierda Unida y nosotros sin problemas si nos ponemos de acuerdo en la comisión informativa. Pero es que no es así, no es una estrategia política, es que este que estamos planteando no es el plan de vivienda con el que está de acuerdo el equipo de gobierno, es otro plan de vivienda. Por supuesto que tiene otras muchas cosas en común. Si lo único que estuviésemos pidiendo es que se añadiese varias cosas, hubiésemos efectivamente planteado esto de otra manera, propuestas al plan de vivienda del equipo de gobierno pero es que estamos planteando un plan de vivienda entero, luego tiene que incluir aquellas con las que estamos de acuerdo y aquellas otras que queremos añadir, evidentemente. Respecto a…, eh, para contestar a algunos grupos políticos, la vivienda eh, del parque público de vivienda de alquiler, nosotros sí que defendemos que, en principio, un parque público de vivienda tiene que ser de alquiler, como mucho con derecho a compra posteriormente, pero en principio se tiene que garantizar la posibilidad de que sea vivienda de alquiler y a un precio asequible. Sí que defendemos, eh, porque además eh, somos coherentes con lo que siempre hemos defendido, que una vivienda vacía o más de una vivienda tiene que pagar impuestos, porque defendemos los impuestos progresivos, progresivos en cuanto a las propiedades que se tenga y en cuanto a los ingresos que se tenga. Por supuesto que eh, aquí no, no se trata de, de eh, coartar la libertad de donde quiera vivir cada una, pero un pueblo tendrá que tener idea clara, un plan de qué tipo de pueblo urbanísticamente queremos y actuar en consecuencia. Bueno, pues el tipo de pueblo que nosotros queremos es un tipo de pueblo urbanísticamente distinto al vuestro, con total derecho. ...es un pueblo más centralizado, con un casco eh, antiguo vivo y habitado, etcétera... ...simplemente es un modelo urbanístico que un grupo puede tener uno y otro grupo puede tener otro. Para Izquierda Unida la vivienda es un derecho fundamental, no una simple mercancía... ...y debe cumplir ante todo una función social, no especulativa. Lo mismo dice la propia Constitución española en su artículo 33 que habla de la función social como límite a la propiedad, y el artículo 47, que habla de derecho de toda persona a una vivienda digna y adecuada. Es por ello que eh, el poco tiempo que Izquierda Unida ha estado gobernando en la Junta, el derecho a la vivienda ha sido uno de los aspectos que más ha defendido y un eje fundamental de los programas electorales de Izquierda Unida. Desde nuestro punto de vista, un plan municipal de vivienda debe vertebrarse en torno a los principios y fines fundamentales recogidos en el decreto que antes hemos mencionado y no debe ser traje a medida de un equipo de Gobierno ni un documento vacío de contenido elaborado para justificar las subvenciones que da la Junta. Señora vamos vaya de vivienda, terminando, lleva ya dos minutos y la primera sí. intervención del anterior punto también se pasó más de dos minutos. Disculpe, termino ya. Este plan de vivienda debe partir también, y esto es importante, de un diagnóstico real, no de un diagnóstico eh, que no es real, y debe tener medidas necesarias para garantizar el derecho a la vivienda. Gracias. Muy bien. ¿Alguna intervención por el grupo de la oposición? Ninguna. Eh, bueno, yo voy a aclarar, eh, yo eh, creo que lo he explicado bien, eh, el posicionamiento del equipo de gobierno de votar en contra es porque usted en el primer punto ya ha roto la baraja automáticamente de cualquier negociación. Usted en el primer punto dice que se elabore por parte de los técnicos municipales un plan de vivienda totalmente distinto al que nosotros hemos presentado. Automáticamente usted ya no quiere negociar nada, quieren evidentemente que se apruebe su plan municipal de vivienda en contraposición al que ha presentado el equipo de gobierno. Eso no implica que, como he dicho anteriormente, hay muchas de estas medidas que usted eh, analiza y propone… ...que, como yo ya he explicado en la intervención del punto que ya hemos aprobado del Plan Municipal de Vivienda... ...podemos ir incorporando a ese Plan Municipal que ya hemos aprobado... ...a través de esas ayudas económicas que estarán incorporadas en los presupuestos municipales para los siguientes años. Pero, por último, sí me gustaría hacer una pregunta, porque vuelvo a insistir... Eh, ...evidentemente, el desarrollo urbanístico o el modelo urbanístico tiene que ser un modelo urbanístico sostenible... Eh, que cumpla con las expectativas de la ciudadanía, con la necesidad de la ciudadanía, que, de hecho, por eso también se hace este plan municipal de vivienda. Y de verdad que, que me quedan serias dudas. Yo el plan, el modelo urbanístico que tengo del municipio, evidentemente un modelo urbanístico mucho más sostenible, que, en el que se rehabiliten las viviendas que están en el centro histórico, en el casco urbano y el centro del municipio, para poner a disposición a todos los ciudadanos, como he dicho anteriormente, para que se mejore eh, la calidad de vida de todos los ciudadanos. También creo que hay que apostar por las urbanizaciones, puesto que también eh, es un modelo de ciudad y que, mmm, que cubra la necesidad de muchas personas que no quieren vivir en el centro urbano y que tienen esa necesidad o, esa, o que quieren simplemente vivir eh, en viviendas unifamiliares o que tengan parcelas. Y después, por otro lado, también hay que respetar a la gente que quiere vivir en el campo. A mí me gustaría saber si en el modelo urbanístico de Izquierda Unida eh, ven bien o no que se pueda vivir en el campo en Coín y si todo el mundo tiene que dejar la urbanización y venirse a vivir al centro histórico. Yo le pediría que me aclare cuál es el modelo urbanístico de Izquierda Unida. Nosotros apoyamos vivir en el centro, vamos a apoyar rehabilitar el centro, vamos a apoyar a todas las personas que viven en las urbanizaciones y también vamos a apoyar a que las personas puedan vivir en el campo, evidentemente con un mínimo de condiciones eh, medioambientales, eh, me refiero en cuanto a las edificaciones, y ese es el modelo urbanístico de, de este equipo de Gobierno y que es un modelo urbanístico que vamos a seguir manteniendo eh, mientras tengamos responsabilidades en este ayuntamiento. Para cerrar, señora Guzmán. Otra cosa, porque es verdad que me he pasado en tiempo. Bueno, R que R que vamos a cerrar las urbanizaciones y nos vamos a traer la gente al pueblo. Vamos a ver un poquito de lógica. Lo que estamos diciendo es que no creemos que deba de seguir creciendo en ese sentido. No que las casas de las urbanizaciones las cerremos ahora y nos traigamos a la gente al pueblo. Eh, la baraja consideramos que no la hemos roto nosotros, la han roto ustedes, que en dos meses en las dos comisiones informativas no han intentado llegar a ningún tipo de acuerdo. Evidentemente, si no hay un diagnóstico real, alguien tendrá que hacer un diagnóstico real en el plan de vivienda. ¿Contratamos otra vez a la empresa para hacer un diagnóstico real o lo hacen los técnicos del ayuntamiento? Y, evidentemente, si están de acuerdo está en introducir los puntos que hemos planteado, alguien tendrá que escribir ese, ese plan. ¿Alguien lo tendrá que, que incluir? Es decir, que lo de romper la baraja, yo pienso que se rompe cuando aquí ahora se quiere venir a criticar el que un grupo político plantee un voto particular. Hemos tenido tiempo en la comisión informativa de plantearnos qué tal si incluimos estas cosas y lo llevamos como propuesta del equipo de gobierno y hubiésemos estado totalmente de acuerdo. Muy bien. Eh, efectivamente, la misma oportunidad hemos tenido el equipo de Gobierno como la que ha tenido usted para proponer eh, consensuar los dos puntos. Pero bueno, eh, Pasamos a la votación. Voto a favor de este voto particular. <ríe> Izquierda Unida, voto a favor. Abstenciones. Eh, Partido Andalucista y UPd Y votos en contra de este voto particular. Partido Socialista y Partido Popular. Muchas gracias.